Cómo vender estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. ¿Qué, cómo y cuándo publicar en LinkedIn? Vaya por delante que todo lo que voy a decir ahora es en general. Cada caso es muy particular y se tiene que hacer un análisis de, bueno, pues sector, situación, etcétera, etcétera. Pero en general, y además creo que lo dice LinkedIn, las páginas que publican contenido todas las semanas tienen seis veces más seguidores y crecen cinco veces más rápido que las que publican una vez al mes todo tiene sentido esto en cuanto a cuántas veces se tiene que publicar lo importante es qué publicar y ahora voy a eso todo tiene sentido puesto que el algoritmo pues es, es algo extraño ¿no? si publico yo hoy que es lunes pues rara vez alguien va a ver mi publicación el próximo viernes por eso cuanto más frecuencia de publicación tengamos mejor hay que publicar cualquier cosa pues francamente no mi nombre es Juan amengual llevo desde el 88 en marketing y estoy con esto de linkedin y el marketing b2b desde mucho tiempo desde el 2007 concretamente gestionamos linkedin analizamos y desarrollamos comercialmente a las empresas en este mundo digital en este en este vídeo lo que pretendo contarte un poco es básicamente pues eso, qué publicar como empresa que vende a otras empresas o profesional que vende a otras empresas qué y cómo hacerlo. Lo cierto es que ya sabemos el cuántas veces, cuantas más mejor, pero tampoco hay que agobiar, vamos, simplemente pues que en mi opinión, 3, 4 o 5 por semana publicar en diferentes grupos, etcétera, etcétera. Lo importante es el qué. No es el cómo. Últimamente pues yo estoy viendo pues muchos posts de que incluso comparan a Sylvester stallón con un filósofo o que con una obviedad pues parece que están filosofando hay mucha salsa rosa salsa rosa o sálvame digamos que son un post pues de perfil bajo puede suceder incluso que haya gente que diga pero tiene muchos likes ya pero está tu cliente entre esos likes tu decisor está ahí si está ahí publica chorradas si no está ahí publica algo que le guste en general eh, mi consejo en marketing b2b es publicar eh, menos es más publicar sintetizado digamos que si fuera una pirámide así invertida es, así sería como están publicando ahora mismo mucho contenido para llegar a una conclusión eh, storytelling etcétera etcétera pero claro el decisor en b2b quizás no tenga tiempo para leer y si lo hace será porque lee libros el periódico o alguna otra cosa por eso hay que intentar colocar lo más importante arriba del todo de esa pirámide y luego desarrollar pero arriba del todo y en el primer pantallazo tenemos que poner directamente todo el contenido toda la salsa para que no se nos vaya y qué vamos a contar bueno en nuestras mentorías cuando analizamos a las empresas lo primero que hacemos es preguntarles pues precisamente cuál es cuál es su diferenciación cuál es su propuesta de valor analizar mucho su cliente tipo buyer persona como queráis llamarlo una vez hecho esto podemos analizar qué tipo de contenido es el que a él le gusta no a nosotros el único problema que tienen las empresas en b2b es que están comunicando lo que a ellos les parece bien y eso es un error en primer lugar porque es muy posible que ellos no sean potenciales compradores de los mismos yo veo mucho el quiénes somos nosotros eh, nuestra filosofía nuestra misión la empresa o sea hablamos en primera persona con una vanidad espantosa cuando el cliente solamente pone la oreja y esto es así en neuromarketing cuando oye algo que realmente necesita al cliente quiere que le hables de él y su problema no de lo bueno que eres si os fijáis el 90% de las webs de las grandes empresas de las pequeñas empresas y las medianas empresas tienen ese lenguaje yo te ofrezco este producto en esta misma semana o hace tan solo, pues sí, en tres o cuatro ocasiones nos ha sucedido que al mentorizar ese plan en muchas empresas hemos conseguido sintetizar, que es difícil, incluso a veces estamos un mes para hacerlo, sintetizar eso tan sencillo que es qué le gustaría oír a tu cliente para atraerle. Esto es lo que realmente tienes que contarle. Y siempre aprovechar linkedin como un canal más no es una finalidad es un medio si tenemos eso que le gusta a nuestro cliente y podemos atraerle y además hacemos unos formatos adecuados por ejemplo pdf slider que queda muy bien corto sencillo que vaya a la yugular. por ejemplo vídeo con subtítulo si hacemos eso de manera periódica y persistente es muy posible que comuniquemos y lo hagamos de manera eficaz para que el cliente se fije en nosotros y algún día sea porque hemos hecho alguna acción o sea porque se recuerda a lo que hemos hecho y de nosotros y de nuestra cara algún día nos llame nos envíe un email o al quinto contacto nos diga que realmente quiere coger comprar nuestro servicio si quieres puedes indagar más o puedes incluso entrar en nuestra mentoría flash o entrar en en la realización de ese plan de marketing sintetizado en b2bpro.es barra mentoría. Ahí empieza todo. Sintetiza el qué y el cómo ya vendrá. El cuánto, en mi humilde opinión, en cuanto a textos, menos es más. Y en cuanto a publicaciones, más y contactos, más es más. Lo vemos en otro vídeo en este mismo canal. Apúntate.